Hola cuarentenials y el soy Sebastián, tengo 51 años y conseguí entrar en forma después de los 50, pero hoy haré un paréntesis en el tema de nuestro canal para contarles en primera mano el motivo por el que China controló tan rápido el Covid. Así que sin más rodeos, ¡vamos a la intro y les cuento todo! en China en forma permanente desde hace 5 años. Con anterioridad venía con frecuencia, pero no entendía cómo ellos pensaban o cómo ellos se sentían. Con el pasar de los años y al ir sumando convivencia con mi mujer que es China, importantísimo detalle, fui dándome cuenta de la relación de amor que tienen con el gobierno, sí, sí. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con el control del COVID? Tiene todo que ver. Y la respuesta a la pregunta que muchísimos de ustedes me hacen ¿Cómo hicieron para controlar tan rápido la pandemia? Es la siguiente Gobierno unificado Gobierno unificado Yo veo la relación que tienen los chinos con el gobierno Y la comparo con una relación padre-hijo lo que dicen nuestros padres cuando somos niños va a misa. Y sabemos, aunque a veces no entendamos, que si lo dicen es por nuestro bien y confiamos plenamente sin ni siquiera pensarlo un segundo. Pues bien, aquí en China pasa absolutamente lo mismo con el gobierno y sus ciudadanos. Cuando el gobierno dice A es A y a nadie le parece mal ni tampoco se quejan porque saben que es para su bien. Y no siguen las reglas porque es un gobierno autoritario y comunista. No, no, no, no. Las siguen porque confían plenamente en ellos y ya está. Un caso muy cómico y divertido que he vivido y que me ayudó a entenderles es el tránsito y la manera como conducían Hace 10 años el tránsito era un total desastre, sin ninguna norma Estacionabas donde querías, parabas el coche en el medio de la calle para que suba alguien hacías eh, cambios de sentido en el medio de una avenida y eso lo veías a cada minuto y sin contar los bocinazos imparables Era más que normal que los hombres después de una cena amigable bebidos saliesen conduciendo como si nada, pero hace unos 4 o 5 años eso cambió, endurecieron las leyes de tránsito e hicieron muchísimas campañas educativas. El resultado fue que en un tiempo récord y sin quejas se volvieron conductores respetuosos y nadie consideraría conducir después de haberse tomado ni siquiera una cervecita, ¡una! ¡Increíble! En cambio, ¿por qué a los otros países les está costando tanto, tanto, tanto el control de la pandemia? Fácil, gobiernos divididos. Lo que el gobierno intenta, la oposición lo obstaculiza. Es como cuando tienes padres divorciados, no sabes a quién hacerle caso y te vuelves loco. Resumiendo, hoy en día el pueblo chino es otro, afuera hay una idea muy equivocada de China, en el pasado han hecho cosas muy cuestionables con seguridad, pero hoy en día casi erradicaron la pobreza y el ciudadano chino medio, que son la mayoría, puede darse todos los gustos sin tener que preocuparse por desempleo o hipoteca, ya que todos tienen acceso a la vivienda con intereses que rozan lo ridículo de tan bajos que son. Y ni siquiera precisas estar empleado para que te den el préstamo inmobiliario. En fin. Creo que eso responde por qué aquí hace muchísimo tiempo que estamos viviendo una vida casi normal sin mascarilla, que entre otras cosas nunca ha sido obligatoria en la calle, solo en recintos cerrados y durante muy, muy poco tiempo. Espero que les haya gustado la explicación y si eres nuevo en el canal, mira alguno de estos vídeos que seguro te interesará alguno, porque vivir saludable y feliz es lo mejor que te puede pasar. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!